Tal como se acordó en la reunión con el presidente Evo Morales, el ministro de Economía Luis Arce Catacora explicó a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana la estructura financiera por la cual se utilizará el 1% de los recursos de las AFPs para los pequeños productores y no así para la Cámara Agropecuaria del Oriente o la CAINCO, tal como manifiesta la dirigencia de la COP. Lo único que han vuelto en su retórica es a decir que no quieren prestar al sector de la CAO y la CAINCO, pero ese no es... No es eh... Como ustedes saben, el objetivo y el objeto de la, del préstamo que se va a hacer. El objeto de préstamo se dirige hacia los pequeños productores agropecuarios. La reunión que tuvo carácter informativo permitió aclarar varias de las dudas de la dirigencia cobista, a quienes se explicó una vez más que los recursos irán destinados a los pequeños productores y no hacia los empresarios. Para explicarles y, y darles toda la información que eso requiere. Nunca el gobierno nacional se comprometió a, un, a una nueva